Vale, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, Si aquí jugando. Se jugó una partida de. Eh, uh, esto no se llamaba... Overpass. Correcto. Esto está bien también, sí. te doy la cabeza? No. ¿Va a hacer que no? En ¿Máquina? Bueno. podría voy, voy por aquí y hago toma bueno venga vamos allá let's go move it move it a mi compañero Joder, man. 96 le he hecho. For HP. Get out, get out. Nice. Funny. Funny. <ríe> ah, funny. <ríe> vamos a ver, vamos a ser respetuosos con nuestro compañero, ¿no? A ver. Uy, tres uh una valida Vale Counter Terrorists win Oh no, te se llevado no es Maria Where are you from? Spain bro Pues háblame en español Anda chaval me faltaba <ríe> En español ¿Estás jugando al móvil <ríe> ¿Estás jugando al móvil Mario Kart, ¿sí? No, la arrollamos. No, ¿Qué, ¿Qué me estás contando? De puta. 36, no, no lo he hecho. No. Pues muy bien. Un español, fíjate tú. A ver, se va a comprar a WP. Solo Nosotros vamos ahí más... ¡Let's go! ¡Let's go! ¡La puta mierda, bro! el otro Tú <laughs> No tiempo. No tengo, no tengo Te voy por la espalda Qué bien me va este uh, Vale Es porque se me ha caído el portátil antes de jugar Bueno Tiene ¿Qué <risa> oh, Dios mío! Cae No aquí No puedo jugar con OVP, se me va la mierda los a ah, que me tiran unas flash muero es? ¡Nada! ¡Joder, Dios! No Hola. ¿Dónde no, van con esta mierda de armas? Ah, se ve la siguiente me controla. La siguiente no, la siguiente. En la siguiente de la siguiente. Pero el marco, No, no, lo esperamos. Que lleva una guerra ¿no? Vale, el otro está caído Counter Ya es la última. Move it, move it. fire! fire! Muy bien, le hemos hecho 7 rondas del bando bueno. el bando malo solo tenemos que hacer 2 eh, para ganar. Estamos dando, eh. El... Necesito fumar. Bueno, termina la partida, bro. <risa> no, para que me maten. Que fumo jugando, ya, mira. Es un don. Este P. No Venga, pues ya está, con esto voy a acabar Me llevo la T <risa> ¿Será tan rápida la partida? 1-9 Esperemos a sí. Si... Me quiero dormir ya Hostia, venga He rozado, tío. Oh, tío oh, Y devuelvan Me ha dado 28 en a Va, ahora no, no, no, no, no, no, no, no, esto Venga, adelante. Nos vemos. GG, mi gente. Subiré de nivel. Subiré, subiré de...